Muy buenas noches, mis queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? ¿Sorprendidos porque no salimos el día de ayer? Sí, posiblemente porque tuvimos un pequeño inconveniente aquí en la finca. No teníamos eh, sistema eléctrico. Y hoy día también hemos padecido un poco de eso porque ha estado lloviendo muy fuerte. Nuestros paneles no han estado muy activos el día de hoy, pero como siempre, siempre hay oportunidades. Hoy estamos con nuestro generador atendiendo la necesidad. Bueno, ustedes ya me conocen, Boris Darmon, estamos nuevamente aquí en nuestro programa Visión de Futuro. Hoy queremos conversar un poco acerca de un tema que va a ayudarnos un poco este mes de estudio, porque vamos a hablar a, de aquella parte importante que muchos de nosotros todavía no lo hemos considerado y de repente puede ayudarnos a comprender mejor eh, cómo vivir una vida con sentido. Y bueno, esta noche queremos hacer una presentación distinta, y hablar un poco de cómo la presencia de Jesús en tu vida puede ayudar a tu existencia, a tu diario vivir, darle sentido, darle la razón de ser. He estado revisando muchas de las eh, de los estudios referentes a, a temas referidos a Jesús, eh, investigaciones respecto de otros mesías, de otros eh, profetas, así llamados, de otros grupos religiosos que también eh, tenían mensajes muy parecidos a los que nos tiene ahora acostumbrado el cristianismo, por supuesto. Pero estos mensajes parecidos no necesariamente son mensajes que tienen una connotación tan profunda y de gran importancia y relevancia para la vida del hombre. Eh, estos días hemos estado nosotros eh, meditando al leer la escritura de muchas de las eh, profecías presentadas por Jesucristo para el tiempo del fin. Y es a raíz de eso lo que justamente me lleva esta noche a cambiar un poco el rumbo de nuestro tema y comenzar a conversar un poco acerca de este Jesús del cual vamos a tratar durante toda esta semana. ¿Por qué razón? Porque en cada una de sus palabras y profecías encontramos hechos importantísimos que no solamente se realizaron en el pasado, sino que también están sucediendo en el presente. Pero antes de eso, ¿por qué Jesús tuvo tanto éxito en su tiempo eh, con sus profecías o con sus parábolas y con sus mensajes? En primer lugar, había una profecía presentada a Israel ya hacía varios siglos, de que el Mesías llegaría a Israel para liberarlo. Este concepto de liberación, si bien es cierto, ellos no lo entendían a plenitud, porque ellos hablaban más de una liberación política, de una liberación eh, social, eh, aunque también podría suceder eso. No era tanto para ellos de importancia una liberación en otra dimensión, que era especialmente en el área espiritual. Y no por ser en el área espiritual deja de ser menos importante, porque tanto la parte concreta, social, política, son necesarias, así también en la vida espiritual es inminente, perdón, es, y diríamos, imposible de dejar de lado, porque tiene que ver con consecuencias eternas, el, la liberación espiritual del pecado, por supuesto, que es la liberación plena del hombre al final de su historia. En este concepto, el mensaje de Jesucristo toma relevancia en su tiempo porque ellos esperaban al Mesías libertador. Este Mesías libertador no era otra cosa más que el profeta, el, el enviado, eh, el hijo eh, del padre. ¿no? Entonces, cuando él llegó, la sociedad, la religión, el concepto de la vida cristiana en los días de Jesús era tan bajo, era tan mediocre era, estaba tan politizado en el campo religioso, tanto como lo está ahora también, eh, que la llegada de Jesús fue casi como una, un suceso tan común que muchos de ellos ni se dieron cuenta. Incluso ya el profeta eh, Juan eh, lo mencionaba cuando escribía en, en su evangelio que a lo suyo vino y los suyos no lo reconocieron, no lo recibieron. Pero aún así, el mensaje de Jesucristo, sus enseñanzas, todo lo que él había presentado en sus parábolas, en sus mensajes, eh, sus discípulos habían captado muy bien y sus seguidores llevaron a tal punto este, este mensaje que lo hicieron suyo y lo comenzaron a pregonar en todo lugar donde ellos iban. Una de las, de las escenas más importantes tal vez, en la que podemos ver la relevancia del mensaje de Jesucristo y todo lo que estaba pasando con él está en el hecho, en el momento en el que, eh, por ejemplo, eh, los discípulos que caminaban hacia Maús eh, se encuentran con un tercer caminante y este les comenta un poco acerca de lo que estaba pasando en Jerusalén. Y ellos habían vivido esa experiencia tal que cuando le comentan a este personaje a este señor que caminaba con ellos, eh, ellos dicen con tristeza en su corazón lo que había pasado en Jerusalén, y aún le, le mencionan a él, tú no estuviste atento a lo que estaba pasando en Jerusalén. Y bueno, este personaje era Jesús. Dice que cuando entraron a la casa y partieron el pan, eh, sintieron que alguien muy parecido a este hombre era el que era Jesús. Tanto así que cuando Jesús desaparece de ellos, sus corazones, dice, ardían de emoción con las palabras que Jesús les decía. Entonces, ¿por qué la presencia de Jesús en la vida del ser humano tiene y le da el sentido adecuado o el sentido real? En primer lugar, porque las palabras de Jesús no estaban basadas en promesas falsas. Las palabras de Jesús hoy no están basadas en supuestos en situaciones propiamente que el hombre eh, cree que puede conseguir temporalmente. Las palabras de Jesús tenían un fundamento basado en una promesa hecha por Dios a través de la historia en el pasado. Todo el Antiguo Testamento, toda la escritura, hablaban de Jesús. Toda la escritura estaba en relación a aquel Mesías que vendría. Entonces, el hecho de escuchar a Jesús hablar sus corazones se predisponían a poder esperar y entender o entender y esperar que todo lo que él decía era algo que realmente el ser humano necesitaba o quería o buscaba para darle el sentido a su existencia. No sé si usted se ha preguntado alguna vez que si vale la pena nacer, crecer, trabajar duro, tener todo lo que tienes y después morir sin llevarte nada, siquiera la tumba, o no tener nada después de morir. La verdad que parece que la vida no tendría sentido. Sin embargo, en las palabras de Jesús, sus oyentes, sus discípulos, los que le seguían y los que después proclamaron su mensaje, encontraban sentido de las cosas. Porque habían promesas mayores que el simple hecho de vivir en esta tierra o ser liberado políticamente, religiosamente, de las opresiones que había en su tiempo y, por supuesto, en los días en que Jesús apareció. Entonces, la raíz del fundamento o el fundamento de las palabras de Jesús eran profundamente el cumplimiento de las promesas de toda la antigüedad, escrita, repetida, de padres a hijos a través de la historia. Este mensaje comenzó a calar en sus corazones tanto así que ellos no solamente creyeron en Jesús, sino que se convirtieron a Él y se hicieron discípulos de Él. Tal vez una de las palabras más eh, valiosas de todo aquel que conoce a Jesús y lo comienza a seguir, es no simplemente ser un seguidor como cualquiera, sino ser un discípulo de aquel que me enseñó aquello que Él quiere que yo lo diga o lo predique o lo pregone, a todos aquellos que están en mi entorno. Los que creyeron en Jesús se volvieron discípulos porque Jesús había enseñado las cosas para formar discípulos, no simplemente para creer y quedarme con el mensaje yo solo, sino para que estas personas que creyeran se convirtieran en pregoneros de aquello que Jesús les había enseñado el fundamento de la promesa del Antiguo Testamento o de la promesa de Dios desde que Adán y Eva cometieron el pecado de apartarse de Dios y desobedecer. Esa promesa tenía un fundamento en la llegada de Jesús. Pero las enseñanzas de Jesús no solamente tenían fundamento en esas promesas, sino que Jesús tenía promesas para el futuro de las personas que estaban viviendo la experiencia de seguirlo a Él. Y por eso estos creyeron y se convirtieron en sus discípulos. Ser discípulo de Jesús no es solamente aceptar una verdad, no es solamente creer en Él, sino también compartir con otros este mensaje para que otros también puedan gozar del privilegio de la promesa cumplida del pasado en Él y las promesas que se van cumpliendo cada día para el futuro para nosotros. Yo, como un pregonero del mensaje de Jesucristo, Intento cada día no solamente afianzar mi creencia en Él, sino también darle a conocer a la gente de que Jesús no solamente es el cumplimiento de las promesas del pasado, sino también la garantía de, la, de las promesas que se van a cumplir en el futuro, tal como Él lo ha dicho. Otra de las cosas que los discípulos de Jesús hacen o harán de aquí en adelante, para aquellos que creamos y seamos, o nos convirtamos en discípulos, es que Él tiene una promesa no solamente de liberación de esta tierra, de los problemas de este mundo, de los conflictos que suceden en nuestro medio, sino que también Él tiene una promesa de vida eterna para nosotros en el futuro. Esto es muchísimo más que cualquier promesa que podamos tener aquí en esta tierra. Es mucho más que poseer la más grande riqueza de la Tierra y poder tener la garantía de todos los médicos y todos los, los psicólogos y todos los profesionales que nos puedan dar la, la seguridad de que vamos a vivir 100, 200, 300 años. Pero aún eso no es más grande. 300 años de vida sería maravilloso para un ser humano en este tiempo. Con el cuidado y la, de las enfermedades y todo lo demás, podría lograrlo con el dinero que tuviera, podría comprarlo. Y podría llegar a tener hasta 300 años. Eso sería un logro maravilloso. Pero la promesa de Jesús le da sentido al hombre. Porque las cosas que tiene hoy aquí, las cosas que él cree hoy aquí, no son creencias solamente para este presente, sino también por la eternidad. Por eso Jesucristo no solamente le da sentido a su mensaje al cumplir su promesa de ser el Mesías prometido desde Adán hasta el tiempo en que él llegó. No solamente Jesús le da sentido a su, a su, a su ministerio, a su obra, eh, haciendo el cumplimiento de las promesas que él estaría con nosotros en esta tierra hasta el fin del mundo, sino que también sus promesas van hacia el futuro, hacia una eternidad, donde nosotros viviremos para siempre con él, dice la historia de la Biblia, sin clamor de dolor, sin muerte, sin pecado, viviendo eternamente con Él para siempre, porque Él suplirá toda necesidad de todo ser en la eternidad. Eso quiere decir que valió la pena nacer, que valió la pena existir, que valió la pena creer en Él, que valió la pena... Aceptar el cometido de ser sus discípulos para poder pregonar el mensaje de salvación y redención eterna que Jesús tiene para nosotros. Ustedes me conocen y soy una persona muy activa en muchas cosas. Aprovecho mi tiempo al máximo. Trato de descansar lo necesario y el resto tratar de hacer algo siempre ocupado, tratando de que mi tiempo sea el más productivo posible. Aún haciendo eso, aún tratando al máximo de aprovechar el tiempo, no podría gozar de los privilegios que podría conseguir haciendo lo que hago y quizás multiplicando cada día más algunas actividades para ser más efectivo. Pero el saber que Dios tiene una promesa para mí, eterna, de vida eterna con Él, me hace vivir una vida con sentido porque sé que las cosas que hago aquí tienen una proyección no solamente para mi vida aquí, sino también para mi vida en el futuro. Él dice, vengo muy pronto. Él dice, vengo en breve y mi galardón conmigo. La promesa de Jesús es de que tú puedes, si esperas su venida, vivir una vida con sentido porque cuando Él venga, este cuerpo corruptible se convertirá en incorrupción y nosotros tendremos vida y vida en abundancia, dice la Escritura, por la eternidad. Viviremos en una ciudad llamada Jerusalén, la Nueva Jerusalén que Dios traerá consigo, una ciudad donde no habrá muerte, no habrá dolor ni clamor. Nadie tendrá hambre porque todos serán saciados. Viviremos una vida eterna con Él, llena de felicidad y, por supuesto, seguramente, con sentido. Yo estuve imaginando el otro día cómo será la vida en la vida eterna. Cómo será la vida en la ciudad santa por la eternidad con Jesús presente con dios presente con nosotros y me pongo a pensar en algunas cosas y me pongo a leer la biblia y dice cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en pensamiento de hombres son las cosas que dios está preparando para nosotros esto crea mayor expectativa aún en la vida del hombre esta vida paupérrima llena de concupiscencia de dolor de sufrimiento nos hace realmente desear con mayor amplitud, anhelo, el vivir en una ciudad, en una tierra donde no habrá dolor ni muerte ni tendremos, tendremos que despedir a nuestros seres amados. Yo quiero ver a mi papá aquel día, yo quiero ver a mi abuelita, yo quiero ver a mi sobrina, quiero ver a mis amigos, aquellos que ya murieron, quiero verlos aquel día cuando Jesús venga y quiero estar con ellos por la eternidad y conversar con ellos de las cosas maravillosas que Dios nos ha prometido y que cumplió. El hombre puede fallar, pero Dios no puede fallar porque Dios es Dios. Tú puedes confiar en Él y vivir una vida esperando aquel día. Porque eso le daría mayor razón a tu vida para vivirla con propósito. Esta noche yo he sentido el deseo de compartir contigo este mensaje porque creo que muchas de las cosas que tú puedes conseguir por tu propio esfuerzo, por tu sabiduría humana, por tu capacidad de aprendizaje, etcétera, etcétera. Tú puedes, consiguiendo todo eso, alcanzar el éxito, tener el logro en tus manos y sentirte realmente feliz, pero eso muy pronto se acaba. Pero si tú a tu vida le das sentido con la presencia de Jesús, que Él le dé la razón de ser a cada cosa que tú haces, entonces la vida, no se proyecta solamente a tu existencia, sino a la promesa de una vida eterna, a una existencia eterna, dada por el Señor para siempre a todos aquellos que creen y se convierten en sus discípulos. Tal vez esta noche puedes tú tener la oportunidad en tu vida de ser un discípulo de Jesús. Tal vez esta noche tengas la oportunidad de ver en Él lo que te faltaba para poder darle sentido a tu existencia. Estoy casi seguro que si tú lo logras, te convertirás en su discípulo y podrás tú ser un propagador, un anunciador de buenas nuevas a mucha gente que vive la vida sin sentido, que trata de hacer que su vida sea feliz con pequeñas distracciones, que no recrean la mente para, des, para ver si podemos religarnos con, la, con el Creador, para ver si podríamos volver a estar unidos en comunión con aquel con quien nunca debimos separarnos. Es necesario para mí y para ti volver a considerar los mensajes de Jesucristo como los mensajes que nos ayudarán a vivir una vida con sentido. Por eso, a partir de mañana, a las 7 en punto, vamos a hablar un poco acerca de cómo Jesús puede darle sentido a tu existencia. Y espero que el día de mañana puedas escucharnos en Facebook Live, en vivo a las 7 de la noche, o también lo puedas ver en nuestro canal de YouTube, Boris Darmon Canal. Allí estaremos. Y sin duda, tú estarás con nosotros siguiendo cada tema. Y si puedes, puedes compartir con otros el mensaje que te guste. Con muchísimo gusto participaremos contigo. Espero que esta noche, en resumen, si las promesas de la antigüedad se cumplieron con Jesús, las promesas de Jesús prometidas para este tiempo se cumplen, también se cumplirán sus promesas para el futuro. Vamos a mirar más de cerca las promesas de Jesús para nuestro tiempo y para el futuro. Y ojalá que esto te ayude a ti y a mí a tener una vida con sentido. Vamos a hacer una oración para terminar. Amado Padre que estás en los cielos, te agradezco infinitamente por esta ventana que tú nos das para poder presentar mensajes de esperanza a cada uno de nosotros que tanto necesitamos de tu presencia, y de saber un poco más acerca de tus promesas. Permítenos cada noche abrir nuestro corazón y nuestra mente para poder entender cómo Jesús puede darle sentido a nuestra existencia. Te entregamos este mensaje para que nuestros amigos que quieran ser discípulos de Él puedan seguirle y comenzar a predicar el mensaje que sientan en su corazón, sencillo, puro, pleno, a otras personas que aún no lo conocen. Bendícelos, bendíceme también. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mi deseo siempre, amigos, es que Dios te bendiga y te acompañe, que estos temas te reconforten para vivir una vida con sentido. Nos vemos mañana a las 7 en punto por Facebook Live y a las 7 y media en Boris Darmon canal en YouTube. Un amigo de siempre, Boris Darmon. Nos vemos mañana. Chao, chao.